flexibles de transmisión en corriente alterna o por sus siglas en inglés fax. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía de la Universidad Simón Bolívar. A lo largo de este módulo vamos a comprender el principio de funcionamiento de los fax. Vamos a estudiar sus diferentes topologías y sus esquemas de compensación, tanto serie, paralelo como híbrido. Y finalmente analizaremos sus ventajas y desventajas cuando los comparamos con los sistemas de transmisión en corriente alterna y de continuo, tradicionales. Este módulo se ha dividido en seis temas. El primero, haremos un breve repaso sobre el flujo de potencia y su compensación en líneas de transmisión. Hablaremos de cuál es el principio de compensación que utilizan los sistemas fax en corriente alterna. Hablaremos de la definición de fax y las características de los mismos. En el tema 4, veremos los esquemas de conexión al sistema de potencia. En el tema 5, veremos los tipos de fax que actualmente existen dados los avances de la electrónica de potencia. Y finalmente, en el tema 6, veremos los beneficios de los fax versus la transmisión en corriente continua. Entonces. Comencemos con un breve repaso del flujo de potencia y su compensación en líneas de transmisión. El flujo de potencia en una línea de transmisión viene dada por cuatro parámetros o cuatro valores lo definen, tanto para la potencia activa como para la potencia reactiva. Estos parámetros son las tensiones en los extremos de la línea, en este caso BS y BR la reactancia que conforma la línea en el caso que estemos despreciando el valor de resistencia, dado que la relación entre X y R es muy alta. Y finalmente, el ángulo relativo entre la tensión entre los dos extremos. Vemos en esta área las ecuaciones que rigen el flujo de potencia activa que son en función del seno del ángulo y el flujo de potencia reactiva en función de las magnitudes y el coseno del ángulo. Recordemos que en sistemas de potencia, en condiciones de operaciones normales, delta está entre 0 y 30 grados, es decir, pi sexto, y en condiciones de emergencia puede llegar a 45 grados, es decir, pi cuarto, a fin de tener margen de seguridad para los procesos de estabilidad ...del sistema de potencia. Entonces cuando hablamos de compensación... ...de una línea de transmisión... ...lo que buscamos es aumentar el flujo de potencia... ...activa y o reactiva... ...pero principalmente la activa... ...de la línea de transmisión. Para eso tenemos que variar... ...alguno de los cuatro parámetros que lo definen... ...o las tensiones en los extremos de la línea o su reactancia característica de la línea, o el ángulo relativo entre estas dos tensiones. Entonces, desde antes de la aparición de las tecnologías FAC, ya se hacían esfuerzos por flexibilizar la transmisión de los sistemas de potencia. La compensación serie se utilizaba para aumentar el flujo de una línea de transmisión con conexión y desconexión manual, es decir... Cambiamos la impedancia característica de la línea mediante la inserción de elementos series con conexión manual al sistema. Los reactores conectados en derivación, fijos o conectados mecánicamente, se aplicaban para minimizar las sobretensiones en la línea bajo condiciones de carga. En cambio, los condensadores en derivación se utilizaban para elevar las tensiones bajo condiciones de incremento de demanda, es decir, para controlar el perfil de tensiones en una barra específica. El propósito de esta compensación, mediante la inserción de elementos series o paralelo, es cambiar la característica eléctrica naturales de la línea de transmisión, a fin de incrementar sus prestaciones en el proceso de transmisión de potencia, es decir, estábamos cambiando el denominador de las ecuaciones de P y Q que vimos anteriormente. Entonces, los dos esquemas de compensación. El esquema de compensación serie, mediante la inclusión de un elemento serie, específicamente un condensador que me permite bajar la característica de reactancia de la línea, me permitía cerrar el ángulo entre las dos tensiones al mismo tiempo disminuir el denominador. Mientras que en cambio la compensación paralelo se basaba en la inserción de un elemento en derivación que creaba una barra ficticia que permitía apuntalar la tensión entre estos extremos y cambiar el flujo de potencia entre los dos extremos de la línea. Dada la colocación o la posición en la línea donde se colocaba el elemento de compensación, se creaba una barra adicional al sistema de potencia. Entonces, básicamente, nosotros cambiamos el flujo de potencia, cambiando, como vimos, uno de estos dos parámetros, o las tensiones, el ángulo entre estas dos tensiones, o la reactancia. De esa manera yo podía controlar el flujo de potencia activa y reactiva por la línea de transmisión. Entonces tanto la compensación serie como la compensación en paralelo, incrementa en forma significativa la potencia máxima transmitida por la línea. Por lo que es razonable esperar que con controladores rápidos y adecuados, esta técnica de compensación será capaz de cambiar el flujo de potencia en el sistema para aumentar el límite de estabilidad transitoria y proporcionar un efectivo amortiguamiento en las oscilaciones de potencia, así como prevenir el colapso de tensiones ante una perturbación de toma o de carga brusco o ante el colapso mediante una falla de una línea de transmisión. Entonces, ¿en qué se basa la compensación de los fax propiamente dicho? Entonces tenemos el esquema tradicional, ya lo habíamos conversado, donde la potencia, en este caso vamos a hacer la referencia únicamente a la potencia activa, pero la potencia reactiva se comporta de la misma manera, depende de las tensiones en los extremos, el ángulo de estas dos tensiones y de la reactancia. Entonces la tecnología fax se basa en la conexión, ...de elementos que pueden ser paralelos, series o mixtos, es decir, serie paralelo... ...que me permiten cambiar alguno de esos parámetros. Eso lo podemos ver más claro en esta sección de la lámina... ...donde vemos que hay fax que permiten alterar, como son el SBC, el TCBR... Y el UPFC me permiten cambiar las magnitudes de las tensiones, generalmente mediante la compensación serie. Hay fax específicamente, como el TCSC, que me permiten cambiar, al igual que el UPFC, las magnitudes de la reactancia característica de la línea. Y hay fax, como son el TCPSC y el UPFC, que permiten cambiar el ángulo entre estas dos tensiones. Entonces, mediante el uso de uno o max fax, podemos cambiar el flujo de potencia en la línea alterando uno de los cuatro valores que definen el comportamiento de la línea. Entonces, la finalidad de los fax son aumentar es la transmisión de potencia entonces los sistemas flexibles de transmisión en corriente alterna o mejor conocidos como FAC se han consolidado como una alternativa de solución a muchos de los problemas que actualmente enfrenta el sector eléctrico debido a que permiten controlar los parámetros que rigen la transferencia de potencia en el sistema de magnitudes de tensiones, ángulos entre ellos o reactancia con el fin de mejorar el desempeño y las prestaciones del sistema de potencia presentan una serie de beneficios para, como la utilización de líneas de transmisión muy cerca de sus límites térmicos, que son los que definen la distancia de seguridad, incrementando los márgenes de estabilidad y el control del flujo de potencia a través de rutas preestablecidas, entre otros, en especial en países donde el flujo de potencia por ciertas áreas de si del sistema pueden ser más económicas que otras. Si bien los dispositivos fax se instalan para operar en estado estacionario, son bien conocidas las virtudes que estos tienen en estado transitorio, además de ayudar al amortiguamiento de oscilaciones, la estabilidad de tensión, la estabilidad dinámica, la compensación de reactivos y limitar las corrientes de falla, entre otros problemas como la resonancia subsincrónica. ¿Qué impacto tienen estas tecnologías ante los avances de los FACs? En cuanto a los últimos avances de las tecnologías FAC, dado los avances de la electrónica de potencia, tenemos el control independiente de la potencia activa y reactiva de forma instantánea. Han mejorado las pérdidas activas y reactivas por el switcheo de los semiconductores. Es decir, aumentan la eficiencia de estos dispositivos. Se han disminuido los requerimientos de compensación reactiva. Hay una disminución de los equipos de filtrado pasivos que se requieren. Se aumenta la viabilidad de los FAS por disminución de costos del proyecto y costos de operación. Como, y eso permite disminuir el, la distancia de equilibrio entre lo que es la transmisión en corriente alterna y la transmisión en corriente continua. Y... ...potencian nuevos negocios... ...como sistemas complementarios de transmisión... y control de potencia, de control de flujo... ...y dan soporte de estabilidad tanto angular como de tensión. Vamos a definir y caracterizar los FACs. Entonces, el término FAC... ...o Sistema Flexible de Transmisión en Corriente Alterna... ...engloba la totalidad de los sistemas basados en electrónica de potencia que se utilizan para la compensación y transmisión de energía eléctrica. Los equipos FAC permiten lograr la máxima utilización del sistema de transmisión, minimizando sus pérdidas y ampliando la capacidad de transmisión de estos, llevándolos a sus límites, casi a sus límites térmicos. Flexibilidad de la transmisión de potencia eléctrica es la habilidad de acomodarse a los cambios del sistema de transmisión o y o a sus condiciones de operación, tal que se mantengan los márgenes suficientes de estabilidad, tanto estacionaria como transitoria. Los sistemas de transmisión flexibles en corriente alterna, basados en electrónica de potencia y o en el control estático, permiten aumentar la confiabilidad e incrementar las capacidades de transferencia de potencia, a estos dispositivos es lo que denominamos FAX. El controlador fax es un sistema basado en electrónica de potencia y en equipos estáticos que proporcionan control sobre uno o más parámetros del sistema de transmisión en AC para incrementar el flujo de transmisión de potencia. Como vemos, hay diferentes definiciones de FAX, pero todas ellas reflejan el mismo significado que es ampliar la capacidad de potencia transmitida por un sistema de corriente alterna mediante el uso de la electrónica de potencia. ¿Qué características tiene un fax? Entonces, el control de impedancia o de reactancia de una línea puede proporcionar un poderoso medio de control de corriente. Cuando el ángulo no es grande, como es el caso de los sistemas de potencia, el control de X o del ángulo proporcionan sustancialmente el control de la potencia activa. Es decir, que mediante el control del ángulo, nosotros manejamos la potencia activa. El control de ángulo con un regulador de ángulo de fase, por ejemplo, que a su vez controla la tensión, lo que proporciona un medio poderoso para controlar el flujo de corriente y, por tanto, el flujo de potencia activa. Cuando el ángulo no es muy grande, recordemos que en el sistema de potencia estamos hablando de ángulos por debajo de 45 grados en caso de emergencia en condiciones normales. La inyección de una tensión en serie con la línea y perpendicular al flujo de corriente puede aumentar o disminuir la magnitud del flujo de corriente, Dado que el flujo de corriente se retrasa 90 grados con respecto a la tensión, esto significa que la inyección de potencia es reactiva es en serie. Cuando proporciona un medio, esto proporciona un medio poderoso para controlar la corriente de línea y por tanto la potencia activa cuando el ángulo no es grande. La inyección de tensión en serie con la línea y con cualquier ángulo de fase con respecto a la tensión puede controlar la magnitud y la fase de la corriente de línea. Esto significa inyectar un fasor de voltaje con un ángulo de fase variable, lo que proporciona un poderoso medio de control con precisión para controlar al mismo tiempo la potencia activa y reactiva. Porque la impedancia de la línea en por unidad suele ser pequeña con respecto a la del controlador serie, a menudo, una pequeña fracción de potencia es la que maneja la línea. Cuando el ángulo no es grande, controlar la magnitud de una u otra tensión de línea, como por ejemplo con un regulador de voltaje controlado por tiristores, puede ser un medio muy rentable para controlar el flujo de potencia reactiva a través de la interconexión. La combinación del control de impedancia de línea con un controlado. Con mediante un controlador serie y la regulación de tensión a través de un controlador de derivación, también puede proporcionar un medio rentable para controlar el flujo de potencia activa y reactiva en los dos sistemas. Este sistema que combina el controlador serie con el, con el controlador de, en derivación es lo que denominamos un controlador híbrido y permite tanto el control de flujo de P como de Q. Los controladores fax pueden ofrecer Oportunidades sin precedentes para regular la, la transmisión de corriente alterna, incrementando o disminuyendo el flujo de potencia en las líneas específicas y respondiendo casi de manera inmediata a los problemas de estabilidad. Por esta razón se denominan sistemas flexibles de transmisión en corriente alterna. Entonces en este módulo hablamos o recordamos lo que son los principios del flujo de potencia activa y reactiva en una línea de transmisión. Vimos cómo el fax mediante la colocación de elementos serie, paralelo o serie paralelos basados en electrónica de potencia me permiten controlar de manera en régimen permanente y de forma transitoria el flujo de potencia activa y reactiva sobre una línea de transmisión pudiendo incrementar los límites de estabilidad del sistema. Vimos las definiciones o las diferentes definiciones que hay de fax y hablamos de las características que tiene el control serie y el control paralelo en fax para regular el flujo de potencia activa y reactiva. Próximamente veremos los esquemas de conexión de los fax. Gracias por su atención. Y los invito a continuar con el siguiente video de esta serie de FAX.